Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. Ahora estamos en la penúltima misión de Halo 3 o OST, vamos a hacer las calles de Mombasa de uh, Colmena de Datos. Y esto va a ser un poco más rápido si tú tienes el mongus del cual he estado hablando en todas las calles de Mombasa, así que vamos a darle. La razón principal por la cual quieres un mongus en esta sección es porque aparece más o menos por aquí... Y lo puedes manejar todo hacia colmena de datos Y activar la misión antes de que este Phantom llegue y deje las tropas Entonces, básicamente es más, más rápido esto Quieres obtener la pistola de plasma y también matar a ese Grunt que está acá Porque después van a venir por ti También esos Grunts que vienen allá, como puedes ver, lo, lo voy a matar Entonces, si tú vienes que no vienen, no te preocupes van a, van a no, no se van a tardar, van a venir hacia acá Entonces aquí lo que queremos es matar a estos dos Brutes que vienen aquí entonces simplemente... Noob Combo. Se muere. Noob Combo. Se muere. Aquí ten mucho cuidado. Hay un francotirador del lado izquierdo. Puedes eh, pistola fea. Listo, muchas gracias. Y desde aquí lo que vamos a hacer es... Usar el Noob Combo para matar a los Brutes. Aquí cuando empiece a disparar el sujeto... Nos vamos a quedar justo atrás... Del camión Y si puedes disparar De esta manera Para matar a los Brutes Hazlo, así les vas a quitar el escudo más fácil Como puedes ver ya, ya hay dos Brutes sin escudo Entonces Ese es uno El otro ya se movió más hacia atrás uh, es ese de ahí, sí Listo y en cuanto menos brutes queden, nos podemos acercar un poco más. Como puedes ver, ya lo que yo voy a hacer es ignorar al del cañón verde y a todos los demás. Y lo único que voy a hacer es activar esto y no morir. Entonces, así es como pasas Skies de Mombasa de Data Hive sin mongooses, ¿ok? Ahora sí, vamos a lo que es la misión. El tiempo par de colmena de datos es de 16 minutos y vamos a hacerlo en legendario, así que presta atención. Primero que nada vamos a agarrar estas granadas de fragmentación, vamos a agarrar esta pistola de plasma y vamos a agarrar una granada de plasma también del gran que está acá. Hay otra por ahí si quieres pedirte a la segura, pero pues no hay necesidad. Este, Yo acabo de conseguir un control nuevo hace apenas unos días, entonces estoy grabando esto ya con control nuevo. La parte de Kais de Mombasa fue con el control anterior, pero ahora ya no hay excusa. Ahora, estos Grunts que están aquí los vamos a matar. Simplemente bastante fácil. Esos dos pueden estar en toda esta zona eh, colocados al azar, ¿ok? Después van a venir cuatro Grunts, los vamos a matar de igual manera. Puedes, por favor, morir. Genial, cuatro Grunts muertos y tuvimos suerte y nos dieron todos granadas de plasma. No siempre va a pasar, así que ten cuidado con eso. También vamos a matar a los tres Jackals que hay en esta zona. Así de sencillo. A veces se ponen igual muy difíciles de matar Y te pueden llegar a bajar bastante vida Entonces no te preocupes si lo hacen Pero ten, ten mucho cuidado Después de eso van a venir otros cuatro grants por acá Entonces simplemente Wow, se muere uno Estos dos que están aquí voy a ver si logro Llamar su atención disparando cerca de ellos Genial, ahí hay uno Ahí hay otro y el último Viene aquí, listo, se mueren los tres Como puedes ver hay muchas oportunidades De conseguir granadas, si no tienes vida Ahí hay un paquete, te recomiendo agarrarlo y ahora vamos a hacer esto, presta atención. Pistola de plasma, quiero a la derecha y voy a matar al Brut. Este Brut puede ser ya sea el primero o el último de los que están aquí. Después vamos a matar al segundo Brut. Matando al segundo Brut, los Grunts se alocan y como puedes ver, podemos venir por acá. Cualquier otro objeto que me quiera seguir lo voy a matar. Y ahora te presento a nuestro amigo policía. Él es muy útil Gracias, o medianamente útil, dependiendo Vamos a venir Quería por acá, paquete de vida Y ahora, si tienes oceado. todos los audio logs de las calles de Mombasa Este muy vato va a ser súper útil fácil. Si no, él solo va a ser medianamente ah. útil Pégate ahí, que cambie que de color, Actívalo. ve por acá, lanza esta granada y mata a los cuatro drones Aquí, ahorra oh, rayos, solo maté a uno Y wow, el policía mató al cuarto, excelente Si tú matas a los cuatro, la siguiente sección va a ser más fácil Porque no se van a dar cuenta de tu presencia Oh, genial, no se dieron cuenta Aquí simplemente vengo Y a veces lo puedes matar De tal o sea Con un golpe en la espalda Si no, no pasa nada Ven por acá Y ahora vamos a matar al brute Que tiene Que está con estos grunts Simplemente toma de cobertura esto Y no combo al brute. Y ahora Estos sujetos invisibles No nos van a causar problemas. Simplemente ven por el lado izquierdo E ignóralos Y ahora Ese brute que salió de ahí No siempre sale entonces vas a tener que pararte aquí y matarlo. Porque cuando tú cruzas por acá, activas a los drones. Y quieres pasar toda esta parte de manera sigilosa. O puedes ver uno, dos, el otro dron, Ahí está, los cuatro. Vengo por acá, me dieron mi punto de control. Te lo pueden dar un poco más tarde, más o menos cuando estés en este pasillo. Y si todo sale bien y has hecho todo esto sin pelear, vas a venir por aquí. Granada. Mato al Brut. Ay, genial, granadas Las granadas son súper importantes Mata al Brute Cada vez que mates al Brute El cuarto se va a volver bastante más fácil Ok Aquí va a haber otros, otros Brutes Estoy seguro que escuché uno de los Jackals Que me estaban siguiendo Y listo Aquí siempre recarga tu pistola de plasma cuando lo veas necesario, ¿ok? Si ves que te hace falta la pistola de plasma, úsala. Más granadas, genial. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. Matar al Brut. Siempre no se te olvide matar al brute. Matando al brute todo se vuelve súper sencillo. Ahora aquí voy a... Voy a matar a ese Grunt porque neta quiero un punto de control para mostrarte algo. Así que presta atención. Punto de control, por favor Genial, presta atención Si tú vienes por aquí Vas a aparecer a esos brutes que están ahí Y tú vienes por el lado izquierdo así Rodeas atrás de esa caja, pilar no Cono No hay brutes, así de sencillo No hay este, Magia negra aquí, simplemente Así de fácil es como es esta parte Ver rápidamente Y si te hace falta vida, ya sabes, paquete de vida y ahora, vas al nivel 9, lo de los audio logs uh, es aquí donde este vato se vuelve completamente útil. Él, si tú no tienes los audiologs de la campaña, se va a morir. Abrimos esto. Nos dejamos caer aquí. Ay, dije, nos dejamos caer aquí. Nos llegan unos drones y este vato se muere. Como yo tengo los audio logs, él va a sobrevivir y me va a acompañar. Y se vuelve súper útil. Agarré una granada de, de fragmentación de allá. Y ahora vamos a hacer esta parte rápido, presta atención. Mata a ese sujeto. No sé dónde está el Brute Debe de haber un Brute por aquí Se muere el Brute Se mueren los, los Grunts Y me escondo aquí Aquí Es mi lugar seguro Para matar Brutes Como puedes ver Aquí me puedo Esconder y esta caja me protege De Brutes que estén allá Y simplemente me puedo poner aquí a matar Me gustaría conseguir otra pistola de plasma porque esta ya tiene muy poca. Muy poca energía. Así que vamos a agarrar una nueva. Y el policía, como puedes ver, él se está agarrando como un warrior contra los, contra los brutes. Él ahorita es un pro, ¿no? Entonces lo dejamos a él hacer su chamba. Nosotros peleamos aquí. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Seguimos por acá. Y vamos a ignorar al vato de la torreta por un buen rato. Usa la pistola de plasma para dispararle y que el vato se distraiga esquivando el disparo en lugar de atacándote. O puedes dejarlo peleando con el policía y listo. Y ahí es cuando él se convirtió en alguien muy útil. Ya no lo vamos a necesitar. No esperaba quedarme sin vida tan feo, pero no pasa nada. Ahora, en este punto es donde todas tus granadas las vas a gastar, excepto una de fragmentación y una de plasma. Quieres quedarte con mínimo una de fragmentación y una de plasma. Las demás ahora sí a gastarlas. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y lo único que quede vivo lo vamos a matar con carabina. Y pues si es el brute pues con un combo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay casi morimos. Imagínate morir a manos del último Jackal. Ese es un dron. Los drones también son bastante peligrosos. Hay que tener mucho cuidado. A y ahora, no se te olvide cambiar tu pistola de plasma cuando haya necesidad, ¿ok? Aquí simplemente continuamos y entramos a la cinemática de there. Corre, corre y ábrete. Listo. Venimos por acá. Ya tenemos vida completa. Y presta atención, lo que quieres es ganarle la carrera a esta sujeta Para que no estorbe tanto Simplemente empieza a brincar Y a ver si logras ganar la carrera Ah bueno, no pasa nada Aquí, uff, esta parte se puede poner algo complicada Y más porque casi no traigo munición Mato Grunt Vengo cuidado, con cuidado, con cuidado El Grunt ya no lo puedo matar Mato el Brut Mato al Brute, así Aquí no hay necesidad de matar a los Grunts Pero estoy esperando que se me cargue la vida Después aquí ignoro estos sujetos Y de nuevo mato Brute Mato Brute Y si te das cuenta me quedé parado ahí Porque hay un paquete de vida en esta cosita Pero la de ahí atrás Vengo por acá Y por último Aquí con mucho cuidado hay que ubicar al Brute Porque lo vamos a matar ¿Dónde está? Mato bro. Y si tiene esta arma, la voy a ocupar. Porque esta arma es súper útil. Esta arma mata a los drones de un golpe. Listo. ¿Ya lo mataste tú? Genial, ella lo mató. Por eso es que quieres. Puedes atraerte la carabina si no hay. Pero esta arma es súper útil contra Vamos los drones. Ahora nos dejamos caer aquí Agarramos paquete de vida Recargamos esta cosa Y ahora presta atención Noob combo Brinco, le disparo Uno, do, dos Ahí me estorbó un, un, un jackal Vengo de nuevo, disparo Uno, dos Y continúo Y ahora Si te quitan tanta vida como a mí Paquete de vida hermano No tengas miedo de usar paquetes de vida Vamos a venir por acá y presta atención. Agarramos. Este. Rifle de as. Cañón Brute. Disparamos ahí. Seis veces. Seis veces. Excelente. Pisamos esta luz. Punto de control. Eh, por favor, punto de control. Oh Dios, no nos dieron. Eso es súper raro que no en el punto de control, ¿ok? Esto me debe de salir a la primera. No tengo idea de por qué no me dieron el. Punto de control, así que Vamos a darle, granada Brinco, disparo Y salgo volando aquí, me salió la primera Genial, esto te lo podría Explicar, pero no me dan el punto de control Simplemente disparale, haz el Brinco y tienes que encontrar el ángulo Es cuestión de encontrar el ángulo, ok Brinco y disparo de nuevo para quedar aquí Brinco y vengo por acá Ok, hasta ahorita Bastante fácil, recuerdas que te dije Que guardaras la granada, era para esto Aquí venimos por este lado me dejo caer aquí. Ups. Brinco aquí. Brinco, disparo y hacemos exactamente lo mismo. No rodeo por ahí porque creo que activa un trigger de drones. No estoy seguro. Puedes intentarlo, pero pues ya veremos. Y pues nos sacamos de brincar toda esta sección. Si la recuerdas es bastante, bastante molesta porque de todos estos panales llegan un buen de estos insectos Covenant. Y pues sí se pone medio feo, pero pues así es como armas toda esa sección fácil y rápido. Aquí vamos por el lado derecho. Si te hace falta paquete de vida, ahí está Tiramos por acá Y ahora Vamos a usar el rifle de As Para matar a los Brutes que están allá Uno, dos, tres Se muere Dejamos caer Uno, dos disparos Y esperamos a que haga ese ataque Para darle golpe en la espalda Tiramos el cañón Brut. Y venimos Y ahora solo nos queda matar a uno de los, eh, de los Brutes que están aquí Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pecs. ¡Ya se murió! <risas> Paquete de vida. Y esperamos a que esta sujeta nos abra. Para que nos abra más rápido, la empujamos. Así. Para que nos abra la puerta. Y ahora simplemente nos empezamos a echar de reversa. Aquí ten mucho cuidado. Te recomiendo hacer aquí un brinco masazo para llegar rápido. Brinco masazo y activas la puerta. Excelente. Y ahora aquí a toda velocidad... A toda velocidad, vámonos rápido. El aún tiene para esto quieres la granada de plasma. Pon atención. Granada de plasma. Prendemos visión nocturna. De reversa y viendo hacia arriba. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Le dispara ese sujeto. Cuidado. Martillo al último. Granada. Para pegársela ahí. Se muere el de la torreta. Granada ahí. Y empezamos ahora sí a macear como pros. Giro hacia allá. Granada, granada, granada. Y matamos al bruto. Ay. Importante matar al bruto, ¿ok? El bruto es el que tienes que focusear. Esta parte puede que se te complique bastante. Tomamos cañón Brut Esperamos a que nos abran. ¿Es nuestra salida? Y ahora venimos por acá Caigo Vengo por aquí Brinco mazo Brinco mazo Y si me queda alguno vivo Lo mato con Con cañón brot Así de sencillo Ahora vengo por acá Y simplemente es cuestión de esperar Aquí ya no hay de otra Venimos por aquí para que se active Se activa esto Y ahora simplemente es cuestión de esperar Aquí va a haber un diálogo eterno entre Bok y la changa. Entonces, cu Tranquilo, es cuestión de esperar. Llave. Nuestra llave se está haciendo mensa. Por favor, llave, échale la chambilla. Y mientras la llave trabaja, tú platica con ese vato, por favor. Arreglen sus problemas. Y bueno, este ya lo que queda es bastante sencillo. Aquí procura este no disparar, no que dispares que no disparan, en este punto, ¿ok? Si segura, Lo único que no quieres es matar a los, los que, que, están que están en el, el cuarto allá, y, la y la una vez que entras aquí ya no dispares, porque si no vas a despertar a los drones que están en el siguiente cuarto. Entonces, todo este cuarto hay un buen de drones durmiendo, y puedes librarla sin atacarlos, mientras ellos duermen tú solo sigues caminando, pero tienen que seguir dormidos. Entonces como puedes ver, están dormidos, no los hemos despertado. Simplemente seguimos, y tienes que venir rápido porque luego los despiertan estos vatos. Simplemente seguimos por acá. Y como puedes ver, se nos sale la puerta. Y así es como se completa la colmena de datos en tiempo par. Puedes hacerlo mucho más rápido, yo ahí tuve unos cuantos vamos. errores, pero bueno. este, Vénganse rápido, amigos. Listo. Y bueno, ya nada más brincamos la cinemática y que nos muestre la pantalla por favor, ahí está, gracias por ver, nos vemos después.